Okay. Uh we had a couple of days to let things start to percolate a little bit and with the movie last night and the montage Muy bien dun, eh durante los últimos 2 días hemos tenido oportunidad que empiecen a circular y surgir las cosas y, eh, especialmente con la película de anoche y los clips de la mañana. We can Hopefully things are starting to, to stir in the mind about these attachments to the past. Because in this world you never meet anyone in the present, you're just seeing a representation of the past. Porque en este mundo realmente no estás conociendo a alguien nuevo. Simplemente son representaciones o proyecciones del pasado. Y empiezas a darte cuenta que, que esto se repite y se repite una y otra vez. Y que sabes que te das cuenta que tiene que haber una mejor manera u otra manera de hacer las cosas. Que tiene que haber algo más allá. Because every day I'm just meeting a pictorial representation of the past. estoy reencontrándome con una representación pictórica del pasado. And this preoccupation with the past blocks Christ's vision from awareness. Y esta preocupación por el pasado bloquea nuestra visión hacia la de, para hacernos conscientes para el despertar de Cristo. Yeah. Now, in a workbook of a course of miracles. Jesus says that you could receive Christ's vision from a table. Dice que la de, desde ver una mesa. So he's telling us you don't actually need people at all. Así que no no se trata todo sobre la gente. You could just scoot right back into heaven if you could forgive a table. Puedes simplemente llegar al, al cielo por ver la por una te, por una mesa. And then he goes on to explain that when you see a table, you're just seeing what you believe in the past about tables. Y luego explica que cuando estás viendo la mesa simplemente estás viendo el pasado del en el pasado lo que significa una mesa. For example, it's its size and shape and color. Por ejemplo, su tamaño, su textura, su color. Texture. La textura. What the table is made of? ¿De qué está hecha la mesa? And also all kinds of ideas about what tables are for. Incluso todo tipo de ideas de para qué sirve una mesa. Tables usually are made so something can go on the table. Generalmente las, las mesas están hechas para que algo pueda ir sobre ellas. We have tables, tenemos eh, mesas para la cocina. Table by the edge of your bed, nightstand. Mesas burros para los lados de, tus cam de tu cama. Básicamente es para la conveniencia del cuerpo, para nada más. ¿Qué significaría una mesa sin el cuerpo? And generally, we're talking about human bodies here. If I could interview the birds, and I asked them this morning, what do you think of tables? They'd say, I have no opinion on that. <laughs> uh, they said, you can ask me about the water fountain over there. I, I take a bath in that, <laughs> but uh, I'm really not interested in tables, human tables at all. Te diría, no, pregúntame sobre el agua de la fuente que está allá y tomo mis baños, pero no me preguntes sobre las mesas para los cuerpos humanos. They don't really have a use to the birds. Porque realmente no tienen ningún uso, ninguna utilidad para las aves. Y realmente todo el uso que tienen las mesas son implantes <laughs> que ha hecho el ego en, la, en nuestra memoria, en nuestra mente. Así que lo que hacemos al, al hacer oración, al pedir, es que se deshagan todos estos conceptos de nuestra mente. Y se necesita un poquito de curiosidad para entender este movimiento de, de, de deshacer todos estos conceptos de nuestra mente. If you already think you know what everything means from the ego perspective, why would you even question that there's more? Si, si tú ya supieras todos lo, los conceptos que, que el ego tiene ha implantado en tu mente, ¿para qué te preguntarías qué más hay, qué más hay detrás de todo esto? Yeah, it it requires a willingness to see that all of this learning has not brought peace of mind requiere requiere la requiere una disposición toda la disposición That's the fastest sí. translation in the world. requiere nuestra yeah. disposición para entender todos esos conceptos que están en la mente y deshacerlos. Yeah. And so uh, this also applies of course to human interpersonal relations. Así que este curso también se aplica eh, a las relaciones interpersonales. Como pueden, pudieron ver en la película de anoche, cuando traes a un grupo de personas en, un, en una misma casa, se vuelve muy interesante todas las fricciones que surgen en la conciencia. Yeah, the first night uh, when Shiloh and James were were talking about possible divorce, it it reminded me of a movie that we have. Eh, la primera noche cuando Shiloh eh, compartían este su su situación del divorcio le recordó esa película. There's an, otra película. A, a movie, yeah. película o que tiene yeah. en mente. There's a filmmaker named Henry Jaglom who makes movies hallu off hollywood movies uh, just for a spiritual awakening Hay una persona que se llama Henry God Godlum que es, es, escribe películas, produce películas para el para el despertar espiritual And one of his movies takes place over the 4th of July weekend. Y una de estas películas se basa en el en el fin de semana del 4 de julio. It es a couple who have decided to get a divorce, but they're not sure whether they really want it or not. <laughs> <laughs> so before the weekend begins, they he gets a notary public to come and sign the divorce uh, papers. para firmar los papeles de divorcio. On Friday night, the night before the the weekend, they're going to sit down and sign the divorce papers. But just like with our couple, they they really still love each other. And so, as the notary's there, they're just, they're kissing and they're very affectionate with each other. Uh, and he's there to witness the, the paper to signed pero así como nuestra pareja aquí presente este, están, en, están frente a los notarios para firmar los papeles y sin embargo se, se aman y son muy cariñosos están siendo muy cariñosos entre ellos se están dando besos, se están dando amor and then uh, finally the notary said I can't do it I will not, <laughs> uh, you, you're in love I won't, I won't be a witness to so I, call me back tomorrow if you still want it but I won't do it, he refuses <laughs> Y llega un punto donde el notario les dice, no, no puedo hacerlo, ustedes todavía están enamorados, se aman, no, no puedo hacerlo. Poder, quizá mañana a ver si podemos. To stay or not. Así que el, el, el día siguiente, el, el fin de semana, llegan todos sus amistades con ellos para ver si se van a divorciar o no. Y están conviviendo juntos, comparten comidas, comparten caminatas para pre y preguntar, preguntándose si realmente quieren estar juntos. Preguntarse realmente cuál es el problema, cuál es el problema en la relación. Yeah. And they, they keep trying to find the problem and they really keep exploring all weekend what is the problem. y durante el fin de semana realmente se dedican a explorar cuál es el problema and at one point the wife is just so happy and she's smiling and she's laughing and she said, I'm, I'm happy right now. un punto la, la, la esposa está muy contenta Está muy alegre y, está, y se pregunta, ¿qué, está ¿qué estoy sintiendo en este momento? Soy feliz ahora. Soy, estoy siendo feliz ahora. And then her starts, the y el esposo, que es el, el, el productor de la película que la ha creado, dice, lo que tenemos que hacer es quedarnos en el ahora. Y ella, oh sí en el ahora en el ahora y sigue diciendo en el ahora so, it's only the unconscious mind that projects false meanings onto everything of the world including our partners así que es el ego el que está está desarrollando estos conceptos eh, sobre el está proyectando en el mundo todo eso que estamos viviendo And This means that the ego once has set the person up in a role and, and expects the person to play the role in order for there to be happiness. We just have to remember that the ego always assigns the role. The spirit does not assign the role. Tenemos que recordar eso, el Ego es quien asigna el rol, el, no el Espíritu Santo. Todo lo que creas sobre ti mismo, lo debes de creer que es lo mismo sobre los demás. Else as a body. Es muy sencillo, tú te percibes como un cuerpo, percibes en todos, a todos como un cuerpo. But if you're able to completely let go of that belief and identification, you will let go of the same identification for everyone else. a Because there's only one mind. Solo hay una mente. And as Kirsten mentioned, there's just one ego. Y como ya lo mencionó, solo hay un ego. Y cuando sacas esa creencia del ego, liberas al, al cosmos entero. El ego se ha multiplicado a sí mismo en todas las imágenes, para hacer parecer que todas las personas tienen su propio ego, que cada persona tiene sus propios pensamientos privados, sus propios secretos. Y la forma puede variar, pero el contenido es el mismo. Y esto hace parecer lo que es demasiado complejo, como like si hubiera múltiples egos que se están conflictuando. In the Bible it says that Satan is en la Biblia dice que Satan es el, el legión, el legión. Yeah, Esto. and we could say the ego legion. Y de acuerdo al curso, lo que dice el, el ego es lo mismo. Es como el ego es una legión. Es, es, es una gran vastedad eh, inconsciente, colectiva. Incluso la palabra colectiva implica un, una multiplicidad, un grupo. Y Jesús nos está tratando de enseñar, de entrenarnos que no hay un, realmente nada colectivo, no existe. Even the concept of a collective unconscious is still giving a reality to multiplicity. Incluso la conciencia de que de colectiva, el concepto de conciencia colectiva da lugar a una multiplicidad. You've heard of concepts like the hundredth monkey. Han escuchado el concepto como los cien mo monos. Where they say if enough people start believing in an idea, then it will begin to take hold que dice si eh, la mayoría de la gente empieza a creer la misma idea se va a ser se va a ser real. And these are still stepping stone ideas. Estas son eh, estas ideas son apoyos, apoyos pasos, pie, pasos. Yeah. Para avanzar. Their ideas is if every person has their own consciousness, their own separate consciousness. Son ideas que hacen parecer que cada persona tiene su propia conciencia, que son conciencias separadas. Así que cuando estás estudiando un curso de milagros, tienes que tener toda tu disposición para dejar ir todas las creencias. Porque toda la lucha está en la perspectiva personal. You simply want to experience a state of mind where you take nothing personal. Lo que quieres es simplemente experimentar una conciencia personal donde no tomes nada personal. Some nada es you, personal. Yeah, some of you remember, is it Juan Miguel, uh, his book, The Four Agreements? Ruiz, Juan, Juan Miguel. Uh -huh. Ruiz, yes. Four Agreements, that's one of the agreements. Don't take anything personal. Como, como algunos ya saben, el, el libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, el primer acuerdo dice, no tomes nada personal. Así que la única manera de encontrar paz en todas las relaciones es realmente encontrando la paz en tu mente, paz mental. Y ese es el propósito del entrenamiento de la mente. Puedes ver cómo, estando en un grupo con personas, es, empiezan a surgir las ansiedades. Porque este, las ideas sobre, estamos pensando, ¿qué estarán pensando de mí? What ¿Qué esperan de mí? wants inquietudes de encajar en el grupo y de qué es lo que querrá el grupo no pero realmente no hay, no hay nada no grupo no, gru no es que el grupo desee algo no, no. And there's no, group that expects. no hay grupo que tenga expectativas son solo proyecciones que están siendo generadas por el ego It's lesson number two from the workbook. Es la lección número dos del libro de ejercicios. Le he dado todo lo que veo, el significado que tiene para mí. So, when you come into this state of mind, Así que cuando entras en este estado mental, el cuerpo puede todavía parecer activo, la, la, el cuerpo parece que, que está activo, que se mantiene activo. But the body is under Pero el cuerpo está debajo de control de Cristo. Simplemente está siendo usado para, como un instrumento de comunicación. To help the mind expand expand para ayudar a la mente a expandir la conciencia. Y luego te identificas completamente con el espíritu. You come closer and closer to seeing you have no need of a body at all. Y te acercas más a darte cuenta que realmente no necesitas para nada el cuerpo. As you merge with spirit, the body loses all of its utility and value. Cuando te unes así con el Espíritu, te sumerges con el Espíritu, el cuerpo pierde, se reduce todo su valor. Porque el único propósito de la ilusión es apuntar hacia la verdad. Y cuando tu mente se sumerge o se une con, con la verdad, no necesitas las ilusiones para nada. And this is the return to eternity. Y este es el a la so let's bring it down to the practical again today. Así que, de nuevo a la a lo Because behind every question and every problem de pregunta, de problema, is a call for the happy dream. It makes sense that before you wake up to eternal happiness, you have a happy dream. Tiene sentido que antes antes de que regreses a la completa felicidad, a la eterna felicidad, tengas que vivir un sueño feliz. You don't reach eternity through death, but through forgiveness and happiness. No llegas a la eternidad a través de la muerte, sino a través del perdón y la felicidad. And to do that, you have to become very Disinterested in time. y para lograr eso tienes que volverte muy desinteresado o perder todo el interés en el tiempo some in time esto <coughs> es lo que me encanta de méxico porque no tenemos mucho interés en el tiempo en terms of levels which are just symbols uh, this is a very highly evolved society. <coughs> En términos de niveles, este, en México la sociedad está en un nivel muy alto en cuanto al desinterés del tiempo, en el tiempo. me think of the aboriginals in, uh, in Australia. Y me hace pensar en en Australia, en los aborígenes. Y los nativos canadienses y americanos. Entre más civilizada la gente, el más involucrado está el ego. nuclear No van a ver aborígenes tratándose de destruir unos al otros con, con armas nucleares. They probably would say that's crazy It's cuckoo, <laughs> pensar, loco, loco. Sí. loco. <laughs> <laughs> Y pensan que es una locura. Así que eh, mientras entregas tu mente al espíritu, tienes que permitir que surjan a la conciencia todas estas creencias para dejarlos ir, like passing clouds. Como nubes pasando. Uh, that's a es una muy hermosa meditación eh, tirarse en el pasto y observar cómo las nubes pasan. Some people like to to bust the clouds and use their mind to move the clouds. No, that is not as evolved as just watching the clouds Algunas go by. Algunas personas les gusta jugar con las nubes y hacer que aparezcan o desaparezcan, pero eso no es tan evolutivo, sino simplemente observarlas, que, va, que vuelan, que pasan. Yeah. Because you must allow yourself to come into a sense of divine ease. Porque debes darte el permiso, debes permitirte a ti mismo llegar a esa eh, soltura divina. Estábamos en el almuerzo con Deb y platicaba que esta sala es el... Se llama, sala se llama, la llamaron la sala de espera de Dios. People from the north, they, They have hectic, stressful lives. Las personas en el norte tienen vidas muy eh, uh, estresantes y agitadas. Their bodies seem to have aches and pains. Las, sus cuerpos tienen, eh, sufren de dolores, Diagnosed molestias, with diseases. diagnosticados con enfermedades. Y de repente les llega a la mente, oh, voy a ir a México. Así que vienen a Chapala y Ajijic, Así que para un lugar para morir piensan voy a ir a Chapala o a Jijic. Pero llegan y se sorprenden con en encontrarse con gente muy amigable y feliz who don't care about time, que no <laughs> les importa el tiempo, <laughs> who live their lives on very little money, que viven eh, sus vidas con muy poco dinero que huelen las flores y están apreciando todas las cosas bellas de la vida. Así que están con esa idea de morir aquí, pero lo voltean a su alrededor y dicen, no, esto no está tan mal. Así que esperan otros 30 años para morirse hasta que tengan 90 para vivir una buena vida. And then they go, okay, Lord, I'm ready now. Y luego ya dicen Dios, okay, Dios, ya estoy listo. Y así es como de cierta manera, de estas maneras, tu vida se, se llevará a cabo, se, se desarrollará. The form may be a little different, but, but the meaning, what we're talking about, will be the same: divine ease. De podrá haber ciertas diversidades y diferencias, pero al final es lo mismo, es soltura divina. When I was over in France, my friends took me to Mary Magdala's cave. Oh, uh, en, uh, en, en Francia, cuando estuve en Francia, unos amigos me llevaron a la cueva de María Magdalena. And we we took a, a nice French picnic. We went and we got bunches of cheese and bread and fruit and wine and we we Carried, uh, our lunch with us. Y, y hicieron, hicieron un picnic, llevaron todo su almuerzo con ellos, quesos, vino, pan, fruta. Pero lo dejaron en el coche uh, mientras, uh, para subir a la montaña. Y cuando llegamos a la cueva leímos sobre la vida de María Magdalena. Most people know about the early part of her life with Jesus. Con Jesús. But after Jesus ascended back to the Father, uh, Mary Magdalene was, was still over there in the Middle East. Ahí en el Medio este. With the Romans Medio and bien. crucifixions, hanging people upside down, she said, "I am taking off." Uh, no need to hang around, Jesus is gone now in form. Uh -huh. So like a very intelligent woman, she traveled away from the Middle East to France, the south of France, uh, to to settle in a in a city. Así como una mujer muy inteligente deja el Medio Oriente para irse a establecer a Francia, a la ciudad de Francia. At the time the were not that in France. Porque en ese tiempo los romanos no les interesaban tanto los amigos. Los, no, los, franceses, los franceses, franceses, franceses, franceses, perdón, franceses. Francia. Y así encontró un templo griego en la ciudad del Mediterráneo para enseñar. Y así enseñó por 20 o 30 años teaching what she would learn in a peaceful town along the French coast. And this is a good example of how the Holy Spirit will guide you away from conflict and into a place where you can teach what you would learn So it was like a, a, a Greek temple in the south of France and she, it was it was a good backdrop for her to teaching what she would learn Así que era un templo griego, un lugar muy eh, dispuesto para lograr eso, para transmitir esas enseñanzas. Pero luego perder el. Pero luego es el es el punto es lo que habla el libro de ejercicios del curso. There's a point where Jesus says, "Our use for words is almost over now." Hay, hay un punto donde dice el uso de las palabras ha terminado ahora. Porque María Magdalena descubrió lo que yo descubierto que no llegas a Dios a través de las palabras. This es also for all you course students that believe you can just keep reading the book for 30, 40, 50 years and magically the Holy Spirit will scoop you up oh, 40 Esto va para todos aquellos que están leyendo el curso de milagros y que sienten, piensa, dicen, lo, estoy, lo llevo 30, cua, 20, 30 años leyéndolo y que esperan que de repente el Espíritu Santo eh, ah, los va a sacar a lo eterno, a lo divino, por haber estado leyendo el curso. Así no funciona. No, Jesus tells us that words are symbols of symbols, twice removed from reality. Jesús dice, las palabras son símbolos de símbolos, removidas dos veces. So you're not going back to heaven realidad. through something that's twice removed from reality. That's not what this is about. Y no se trata de ir al cielo eh, a leyendo esas palabras que se han sido doblemente removidas. What this is about is about prayer. De lo que esto se trata es de la oración. La oración es lo que está el altar en la base de tu mente. And we know that an altar is, is y sabemos que este altar, que un altar es sagrado. It is your point of power. Este es tu punto de poder. And It could be equated with your desire. Y se puede igualar con tu deseo. And so what Mary Magdalene did was she, she moved away from the city and away from the temple. And she went to live in a cave. Y se fue a vivir una cueva. And there was a friar who, who would occasionally bring her food or anything that she needed. Y había un fraile que ocasionalmente le traía la comida o lo que ella necesitaba. Just like Buddha had gone off from the palace así, into solitude, así como Buda se salió del palacio a la soledad, y así como Jesús también se fue a la montaña a, a, a predicar, a, a, a, a rezar, a hacer oraciones. Eventually, Mary, Mary Magdala left. Y así fue que también María Magdalena se retiró a hacer una oración profunda. Incluso decía ahí que María Magdalena solo salía de su cueva a es un punto más alto simplemente a, a comunicarse con Jesús con cristo y que es todo lo hizo por 30 años durante 30 años un tercio de su vida fue dedicado a esta profunda comunión de la oración realmente no está usando los cinco sentidos And she wasn't using words. Y no estaba utilizando palabras. She, was with the of that she had fallen in love with. Ella estaba conectándose con la mente de Cristo de la cual se había enamorado. Estaba permitiendo a su mente que se expandiera más mucho más que la mente de un, de un humano. Because Jesus had taught, I and the Father are one. Porque Jesús es lo que enseñado. Yo, yo soy el padre del uno. somos And she was simply praying with all her soul for that union with the one. Now that's a love story. Así que esta es una historia de amor. Algunos de ustedes eh, leyeron el libro de Dan Brown sobre María Magdalena y que lo maneja como una relación interpersonal no. de, de amor entre Jesús y ella. No, it was truly a relationship of the soul. Y no, realmente es una relación del alma. And that is what all of us are called into. Y eso es realmente lo que todos estamos siendo llamados. Estamos siendo llamados a esa experiencia de comunión en la oración. Es muy diferente de estarse ocupando, preocupando por cuentas de banco, hip, hipotecas, deudas. Questions: Should I wear the red dress or the blue dress? De qué me voy a poner, si el vestido rojo o el vestido azul. Shall I wear whip, lipstick or earrings? De, de, me debo pintar los labios o, o ponerme aretes? All the questions of the world start to fall away in this communion experience. Todas las cuestiones del mundo desaparecen, se van, se caen con esta experiencia de comunión. And you are being called into a very devoted life y están siendo ustedes llamados a una vida muy devota. Si observan la vida de todos los místicos y todos los santos. The avatars, de todos los um, avatares, avatares. Verán que todos dejaron ir sus sus preocupaciones sobre el mundo. Trusting that God would take care of them completely confiando que Dios se encargaría totalmente, completamente de todo. And they would greater and greater joy and y ellos experimentaron cada vez más felicidad y alegría. Y esa, esa oración fue la que escuché en, en la primera sesión, una oración por verdadera felicidad. That communion experience is the true happiness. Esa experiencia de comunión, esa es la verdadera felicidad. Y todas las cosas y cuestiones de este mundo son distracciones. Jesús dictó un pequeño libro que se llama eh, los, eh, El canto de la oración. Y en este pequeño libro tiene unas líneas muy poderosas que me llegaron muy fuerte cuando las leí. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que tú crees que necesitas. By forgetting these things, you are really handing them to the Holy Spirit. It's like you're saying, I don't know the way to heaven, but you do. As a human being, I cannot direct my life anymore. But no I would ask you Holy Spirit, pero te lo pido a ti, Espíritu Santo. Decide, for God, for me. Decide por Dios por mí. Después tu mente se libera de estar pensando en el pasado y en el futuro. Todos los concernimientos económicos son del pasado y el futuro. Todos los concernes sobre el medio ambiente son del pasado. And the future. Todas las preocupaciones sobre el medio ambiente solo son del pasado y del futuro. And all about are just the past and the y todas las preocupaciones sobre las relaciones interpersonales son el pasado y el futuro. You Se te está pidiendo que liberes tu mente, vacíes tu mente de todo lo que crees, que piensas y crees que sabes. Now the ego does not like this at all. Al ego no le gusta nada esto. He says if you do this you will be an idiot. El ego dice si tú haces esto eres un idiota. And you will be a fool. Es es un tonto. And you will die a very lonely cruel death. Y te morirás de una manera <laughs> muy muy fría. And then you get punished in in the afterlife. después de la muerte, la vida después de la muerte. Because the ego doesn't want you to rest in God. And yet you must come into a sense of divine leisure. divino. Where you can just en donde solo puedes tan solo disfrutar a las flores y a los ruiseñores. Saben, todo esto ha pasado a través de la historia. Siddhartha tenía era todo lo que un ser humano desearía. He Vivía en un palacio. All his needs were met, lavishly. Todas necesidades eran And his father wanted him to be the king. Y su padre quería que él fuera un rey. A high political position. Una, eh, una, un lugar político muy alto. But there was a, a, a song that kept calling to Siddhartha's heart. But he had doubts. He said, how can I leave the palace when with all these expectations around me? Pero él tenía dudas, ¿cómo es que voy a dejar este palacio con todas estas expectativas que tienen de mí? Asleep, Pero una noche cuando todos dormían, palace, se salió del palacio en búsqueda de, de la iluminación. Vimos a San Francisco el otro día. His era un, eh, su papá era muy rico y era un buen proveedor y su padre quería que él se encargara de todo el negocio But he out naked out of <laughs> pero se sale desnudo del, de Assisi. yeah at least Siddhartha took some clothes <laughs> <laughs> But Saint Francis is like not even the clothes on my back por lo darta, no se quitó los cuerpos las, cuerpos, las ropas y las dejó detrás mientras se iba. Y esta es la dirección de tu vida también. Where all of your needs are provided, en donde todas las necesidades que parecieras tener son satisfechas, se te provee. Not jobs, no a través del trabajo, de trabajos, And not through working in the human concept, y no a través de estar trabajando con el concepto humano, but your devotion to the Holy Spirit, sino con tu devoción al Espíritu Santo. De usar todas esas habilidades eh, y capacidades que el Espíritu ha desarrollado. Ego. Ah, que ego ha desarrollado. And hand them over to the Holy Spirit. Y entregárselos al Espíritu Santo and say, now you use these skills and abilities. And help me reach a state of mind that is so high, y ayúdame a alcanzar un estado mental tan elevado that I forget about the skills and abilities. I mean, look at these birds, you don't think they're thinking about skills and abilities. Observen a estas aves. ¿Ustedes creen que están pensando? Piensan en habilidades y en capacidades. ¿Piensan que creen que ellos piensan en un currículum? ¿Cuánto dinero tienen en una cuenta de banco? Do you think it's about ¿Creen que están preocupados por transpor, por la transportación? Traffic? Tráfico. Uh, all these concerns that occupy the, the human de todas estas cuestiones que ocupan la mente el concepto el well, concepto en la mente humano now they're just flying around happy to say come on snap out of it uh, you've got to get out of this uh, crazy heaviness that you're carrying around ellos están felices solo diciendo hey salte de ahí salte de esta de esta locura de la mente i in the parable of david i had to face this in graduate school en la parábola de david eh, tenía, estaba en, eh, en la, la escuela? El el colegio. Ah, que en, es que estaba, estuvo en la universidad? En la universidad, cuando estuvo en yes, la universidad. All kinds of long exams uh, and exams, projects, exámenes y proyectos interminables, grades, grados, grade point average, los eh, porcentajes, it, los it was, grados. It was crazy. It was very crazy. Era una locura. But in the middle of my final exam week, I went out to sit on the, on the patio in the backyard. And my dog chipper was looking up at the moon. Y mi pastor alemán estaba observando la la luna. And then he would look over at me and he would say, like, join me y watching the moon. volteaba a verme y me decía, únete conmigo a observar la, la luna. But I could see my mind was crazy about memorizing meaningless facts for exams, college exams. Pero podía ver cómo mi mente estaba llena de todos estos conceptos y de los sobre lo, la, los exámenes y los grados. But chipper was very patient. Pero mi, mi pastora hermana era muy paciente. She just kept looking up at me with her eyes and Solo join me, me. Join me. <laughs> Watch the moon. solo se queda observándome únete conmigo únete conmigo observa la luna así que cada vez me unía más a mi, a mi perro me olvidaba de mis profesores me olvidé de mis exámenes and eventually forget about graduate school and academia. y eventualmente me olvidé, me olvidé de, la, de la escuela y de todo lo académico y ahí fue cuando en el curso de milagros entró a mi vida. Y Jesús le dijo, muy bien, ahora puedes empezar a desaprender todo lo que has aprendido. Es una lástima que hayas aprendido tanto, pero ahora vamos a ir en el sentido contrario eventualmente puedes llegar a ser tan feliz yeah. como el perro y mi perro era muy feliz siempre meneando su colita un perro muy feliz necesitamos mirar a nuestro alrededor a los y observar los símbolos de la felicidad. And have the curiosity and openness of a child, y tener la curiosidad y esa apertura de como un niño. That about. About para darnos cuenta que todo este camino es para eso es para la verdadera felicidad. Creo que incluso hay un país en este mundo que mide su éxito como país que como, como, como país miden, miden su éxito por la felicidad de la gente en ese el país en lugar de cuánto produce el país en términos de economía parece ser que el país es Bután lo de leer a little bit, uh, To the east of India. cerca de India y yo pensé, ahí está, están en el camino correcto, Costa Hay un, un país no muy lejos de aquí, que se llama Costa Rica, que tiene una universidad de la paz. And all the statues at this university are from the peacemakers of this world. De los, eh, que, eh, de paz este you can see statues of Gandhi and all of the peacemakers, Saint Francis, throughout history. You ha the peacemakers, are Francis, throughout history. showers. Porque los obradores de la paz son, uh -huh. se les hace reverencia, yeah. como, como, como demostradores del cambio. Y pueden ver cómo hay un contraste con las universidades de grandes ciudades. En you know, in many countries we have statues of war heroes, people who just went around fighting and killing and slaughtering people those are the ones who the statues. en las grandes ciudades pueden ver que las las estatuas son para héroes de guerra que mataron gente acribillar gente that's around where I've lived faces on these statues. de donde yo vengo ahí puedes ver estatuas donde so, tienen caras de maldad con armas o cuchillos en sus manos. Loco. Locos. Este mundo está totalmente desquiciado en cuanto a lo que persigue. Así yeah. so, que una vez que empiezas a ganar tu confianza en esta nueva dirección, Which is simply opening to divine ease, que es simplemente abrirte a esa soltura divina, concerns, donde simplemente puedes observar el mundo sin preocupaciones, an in politics, sin estar preocupado o invirtiendo en políticas, tu, de políticas, de política, o opiniones, o juicios. Uh, you can be so relaxed that you can say with confidence when you are questioned. En la se te you can say, I don't know. No lo sé. No lo sé. And mean it. Y That's what happens when you empty your mind. You just don't know. You don't know anything about the world and you And you mean it. no lo sabes, no sabemos y realmente realmente lo sientes. If they ask you whose side are you on, you say I don't know. Cuando si te preguntan de qué lado estás, simplemente no lo sé. If they say who do you think is right and who is wrong, you say I don't know. Si te preguntan quién piensas que está bien o está mal, contestas no lo sé. Porque la forma en que piensas y vives tu vida es una demostración. De no tener idea del mundo y simplemente estar siendo cuidado por el espíritu. Es una vida muy simple. Life where you can gain full appreciation of, of the present moment. En donde puedes realmente apreciar completamente el momento presente. Recently, I have, in the past few years, been over to China. Hace los eh, años recientes fui a China. Y conocí a un amigo que me habló sobre este eh, monasterio Buda. Y en el very inside, the core of this monastery, all the monks did. Was meditate and, and go into the stillness. Y en el, en dentro de este monasterio, en el mero centro, to, lo único que hacían los monjes era meditar. Y alrededor de ese centro estaban los monjes que enseñaban los principios. Ellos eran los que utilizaban palabras. In a very directed way. en una manera muy dirigida. Y luego había otro anillo donde los monjes eran, están dedicados completamente al servicio. A servir a los monjes del centro y a los del primer anillo. Y había otro anillo más después que también estaban al servicio always to the inner rings and to the core. Their attention was all focused towards this reverent stillness. And then I think further out there were monks that, that would interact with society and do some traveling. Y ya fuera de esos anillos, había monjes que interactuaban con, los, con más gente, con la sociedad, y viajaban. Pero, como quiera, al servicio de los anillos interiores. Now, the is the exact of this. Ahora, el ego es lo, totalmente lo opuesto a esto. Es más servicio a los constructos del mundo y los cinco sentidos es más el enfoque a las construcciones del mundo, y a los cinco sentidos. To try to and win and de competir, de ganar, de conquistar. It puts focus on enfoca, se enfoca en el, el gasto militar, on to fight and kill and en entrenar para defender, para matar. And even on more subtle forms of competition, like the Olympics. Y como eh, y aunque hay distintos tipos de competencias, como las olimpiadas. Competitions of the body to try to be the best and try to win the gold medal. Competiciones con el cuerpo para ganar, para tratar de ganar el oro, la medalla. This is all ego. Es puro ego. All attempts to change the world. And you, and make the world better. Todos los intentos de tratar de cambiar el mundo y hacerlo mejor. In physical terms. En términos físicos. Including the body. Incluyendo el cuerpo. Train the body, make the body better. Entrenar el cuerpo, hacerlo mejor. Make the body look better. Hacer que el cuerpo luzca mejor. Dress the body up. Vestir el cuerpo. Ego, ego, it's all ego. Es ego, solo ego. Porque solo es toda una distracción a, eh, para distraerte de Dios. So when you devote your life to spirit, Así que cuando dedicas tu vida al espíritu, el ego en la mind will put up a fight. El ego en tu mente va, va a luchar. Va a montar una gran, una enorme lucha. Va a decir, no, no puede ser tan simple y tan sencillo como lo estamos hablando ahorita platicando. Will tell you, you will have to and te, te va a decir, no, no, no, tienes que esforzarte mucho y batallar mucho. Pero nunca vas a encontrar la paz de Dios a través del esfuerzo ni de la lucha. You learn to trust by trusting. Aprendes a confiar, confiando. Profundizas en la paz a través de ser pacífico. Y te acercas a la verdadera felicidad cuando te das cuenta que es un estado interior. Happiness does not come from la, la felicidad no viene por acumular, from getting more. De, de obtener más. Happiness does not come from collecting, la, la felicidad no viene por estar coleccionando cosas. From, for striving to get things from the world. De por luchar o de estar intentando obtener cosas del mundo. That is the ego's definition of happiness, but it never is satisfied. Esa es la definición de felicidad del ego, pero nunca es satisfactoria. And from the hands that grasp and hold, it will still seem to Be taken away. Y desde de, de las mismas manos que estás con las que estás obteniendo y coleccionando cosas de ahí mismo se te van a ir se te van a te, te las van a quitar. Así que eh, vam, ab, abran, ab, ab, vamos a abrirnos y asimilar todo esto que acabo de decir, ponerlo en práctica. Because this is your heart's calling. Porque este es el llamado de tu corazón. And you are to this. Y tú mereces recibir esto. You are to this. Lo vales. Eres muy valioso para recibir esto. Así como Jesús llamó a sus hermanos y hermanas fuera del mundo hace dos mil años, Cristo está a para Cristo nos está llamando a regresar a casa. The, the is so you see is el, el milagro se disfruta tanto porque te das cuenta que todo se te provee sin esfuerzo. Solo llega como una pluma que eh, cae en tu mano. With no con, con ninguna molestia. okay we have a roving microphone <laughs> James I uh, I really appreciate what you s you said about the the culture in Mexico and uh, I, uh, I I saw an article there's an the OE. Ah, sorry. Me me gustó mucho lo que mencionaste sobre la cultura en México. There's a, an organization called the OECD, which is like 65 countries around the world. It's like an uh, organization of economic something something. Hay una organización alrededor de 65 países en el mundo que se llama OCD, OCD, OCDE. OECD. OECD. And of the 65 countries, Mexico is number one for happiness. Y entre esos 65 países, Mexico está en número uno en cuanto a felicidad. And second last for average income. Uh, y penúltimo en ah uh, en ingresos en, en medición de ingresos. And I I I really. Durante los últimos años eh, he visto cómo se me, me han ido mis recursos y estoy más feliz que nunca. Estoy feliz por eso. I guess I'm a <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Supongo que soy mexicano. ¡Viva <laughs> ¡Viva la vida! Gracias por eso, son este, estadísticas asombrosas. Porque demuestran cómo eh, los ingresos y la felicidad están invertidos. The exact opposite of what the ego teaches. Exactamente lo opuesto de lo que el ego enseña. And so we see a world where people are chasing uh, chasing a false dream and, and moving in the, in the in an unhelpful direction. En esa dirección. And then Jesus' words from the cross are even more profound. E incluso las palabras de Cristo desde la cruz son mucho más profundas. Forgive them for they know not what they do. No saben lo que hacen. It wasn't about bodies trying to crucify Jesus, it was about the whole direction of the ego in, with this world. And I think what we can say for you and for Mexicans is there is a, a call to true happiness, y realmente lo que está sucediendo contigo y con todos los mexicanos es un llamado a la verdadera felicidad. The, the y Jesús es una eh, imagen muy poderosa en esta cultura. We're known more for of and state. Y en Estados Unidos es más la separación entre el Estado y la Iglesia. But the core of the church is Christ. Pero el centro de la iglesia es Cristo, y el estado mental que todos deseamos queremos es Cristo. So Así que me estoy advocando a una unión de la iglesia y este estado mental. Go for the experience that the church. Was set up to symbolize, Vayan por la experiencia que la, lo que la Iglesia simboliza. Dense cuenta que el estado mental es muy sencillo y feliz. The state of mind does not involve governments. El estado mental no involucra eh, los gobiernos. The state of mind is beyond theology. El estado mental va más allá de la teología. El estado mental no tiene nada que ver en lo absoluto con la economía. It's truly a transcendent state of mind. Realmente es un estado mental trascendental. Y esta es nuestra herencia natural. Porque este estado mental natural fue dado a nosotros por Dios. And so it's a it's a new retranslation of Inheritance. una nueva traducción de la herencia. To the Kingdom of Heaven. Del reino de los cielos. So thank you for joining me in this. Así que gracias por unirse conmigo en esto. Opening to this happy state of mind. En esta apertura a este estado mental de felicidad. It's beautiful. Muy bello. here Jesus saying the phrase me casa sukasa Jesus está ya está llegando esa frase a Jesús. very important saying to those here in Mexico una frase muy importante de la gente aquí en México And when we were talking about the desire to go home y cuando hablamos del deseo de regresar a casa a home in this world is is a, a physical structure. Casa in este mundo, pues, es una estructura física. But we are really calling from the altar in our hearts. Mi casa es tu casa. Pero realmente estamos hablando del del altar en de nuestro corazón al decir mi yeah. casa es tu casa. Mi corazón, su corazón. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, that's yeah. more the meaning. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Yeah. yeah. practicalities are showing the demonstration that, that this is possible, this can be done. As you take the steps with the Spirit, you are showing everyone around you that this is possible. Some people may say, oh loco, you've, you've gone, you've lost your mind now. Algunos pueden decirte, estás loco, has perdido la cabeza. But you just say, no, found my heart. Pero dices, no, encontré mi corazón. Esto es muy práctico. To sleep here—it's very strange. Uh, um, yeah, I'm in and out of sleep here, but it's strange. Se sintió adormilada, lo que es raro aquí. And then I'm waking up and hearing these words. Y despertó con estas palabras. And uh, want to talk about this losing, ident dropping the identity. Quiero hablar sobre la identidad um, propia sol y soltar la identidad. Y que de hecho es muy, es algo muy difícil para mí. Yeah. Um, I had an experience last year. El año pasado tuve una experiencia when I came through passport control without a passport. I left my bag behind as well, and uh, none of it was intentional. <laughs> it was kind of happening to me. And my lesson for that day, that whole day when I lost the plane and wandered around uh, in a very strange State of mind. Perdí el avión y simplemente estaba ahí eh, en un estado mental muy raro. Was um, I am one with God? It was let me remember I'm one with God. Y me permitió recordar que soy uno con Dios. Yeah, the lesson let me remember I'm one with God. Yeah. Y y le vino la lección, soy uno con Dios. I only remembered. The bit, I am one with God. <laughs> so, coming into Liverpool, uh, 27 hours later, I yeah. llegué a Liverpool 27 horas después. later than I was expected to arrive actually at Manchester the day before. <laughs> I, um, I looked in my bag and I had no uh, passport. Y veo en mi, en mi bolso, y no traía el pasaporte. Mm. Um, ya 27 hours was a very strange, like, -like state. Ya no tenía miedo, ya no tuve miedo porque esas 27 horas antes eh, había estado en este estado mental tan extraño y, y con esta frase en mi mente, de que soy uno con Dios. And then the words um your smile is your passport came to my mind. Y se recordó en está su pasaporte. Okay, y su, y esta frase vino a la mente. Mi sonrisa es mi pasaporte. And um I looked in my bag and I had a glasses case which was the same color as a passport. Y miré en mi bolso y vi los el estuche de mis lentes el cual es del mismo color que mi pasaporte. And I found myself just holding it up and smiling. And I walked through passport control in Liverpool. And the woman then came after me and said, um, have you shown me your passport? And I smiled again and said no. And she walked away. And it's <laughs> <laughs> lo mostré como si fuera el pasaporte y en eso la, per la, la persona de ahí la mujer le, le pregunta ya me enseñaste tu pasaporte y dijo no y bueno pásale la dejó pasar yeah, so that's how I came into the um, y así entré a la ciudad al país mm. a few hours later when I was home, y de unas horas después cuando estaba ya en casa I Have your passport. Recibí una llamada de que en donde me dijeron: Tenemos tu pasaporte. Do you you know where you lost it? ¿Tienes una idea dónde lo, lo habías dejado, olvidado? ¿Lo perdiste? On the plane, maybe on the, in the Tal vez en el avión o en el aeropuerto. No sabía qué decir. Eh, Tal vez en el avión. Yeah, said, um, here for you to pick up pues aquí lo tenemos. Puedes pasar para que puedas pasar por él yeah with no questions of you know how I got into the country <laughs> <laughs> and that's really stayed with me since that you know um, and after that i was i, I was quite i went into quite a depression after coming back because I think it was symbolically it felt like um Jesus is saying, you know, you don't need a bag, passports, you know, I just want you to smile, and uh, then this, your smile, your happiness will take you anywhere. So, when, uh, I just wanted to ask you, uh, when you came here, okay. Después de eso, para volver al país, para venir... Eh, después de eso pasó eh, una depresión, por lo mismo, pero se dio cuenta que Jesús lo único que le decía, no necesitas pasaportes ni maletas, lo único que necesitas es sonreír. me he enojado mucho conmigo, conmigo, porque se me ha enseñado a, a, a miracle really of, um, you know, eh, realmente es un milagro de que no, eh, no existe Michelle como tal y actualmente con estos momentos que estoy viviendo ahorita acerca de que mi mamá se está muriendo allá en mi país esta lección no me está entrando Así que tengo estas creencias muy fuertes sobre el cuerpo. Porque, a uh, so many times, I think tu these words, your smile is your passport, and knowing that I didn't, a person didn't come through that passport control. Porque estos, este pensamiento en mi mente está constantemente cerca de lo que Jesús me dijo, de que mi sonrisa es mi pasaporte y que no lo necesite para pasar en ese punto, bueno, para entrar al país. Y lo que estoy deseando es que aquí, junto con mis compañeros poderosos, pueda llegar a ese punto de conciencia. In, I'm just a spirit, a being, a mind that's in the moment. And that my mind is, is so powerful de that it can. If I really believed that I could get through that passport. And I and I did because I had no fear at all at that time. Y de realmente creer que pasé ese punto sin el pasaporte y lo hice realmente porque pasé sin miedo, no tenía miedo y pasé. And I just wanted wanted to say that to you and maybe how what that brings up for you or <laughs> to have your response from you David and how I can um use that in my life. Y bueno, solo quería compartirles esto y saber si hay una respuesta de parte de David para saber cómo aplicar esto en mi vida. Sí, creo que cuando decimos sí al Espíritu Santo, we're really saying yes to mind training. realmente le estamos diciendo sí al entrenamiento mental. one time said to me dijo Someone said to me, Is this Course in Miracles brainwashing? I said, mm, Yes, it is mindwashing. Oh, sí, es para lavar la mente. And it is designed to wash away everything that you believe. So, when I began to travel to 40 some countries <laughs> I had to uh, get a passport for the first time But I realized that every border crossing was just an opportunity pero me di cuenta que cada frontera, que cruzar cada frontera era una oportunidad. Una oportunidad de permitir al Espíritu Santo que hablara a través de mí. So so Así que ha sido divertido cruzar las fronteras tantas veces. Porque nunca sé lo que el Espíritu Santo va a decir. Nunca sé cuáles van a ser las preguntas de las personas de inmigración. Así que es fascinante observar cómo esto eh, se, re, se repite una y otra vez. Y también en otras ocasiones cuando he viajado en grupo también es muy divertido. En una ocasión, éramos un grupo de seis personas viajando a Canadá. Y el Espíritu Santo me dijo: divide el grupo en dos en personas de tres. Y me dijo el Espíritu Santo: tú irás con el primer grupo. Y mi amiga Carrie, que estaba conmigo, ella va a hablar para el grupo. Y mi amiga Carrie que iba conmigo, ella es, eh, hablaría por todo el grupo. So we to Así que pasamos por migración y a Carrie se le, pregun se le preguntó un, una pregunta. Se le hizo una pregunta. Y la pregunta fue: ¿Cuál es tu propósito, el propósito de tu visita a Canadá? And Carrie was very good at just tuning in and listening to the Spirit. <laughs> and so she said, we are here to visit friends. <laughs> and friends, friends. friends. friends. <laughs> yes. Friends. Amigos. Not friends. No, no. <laughs> <laughs> oh, loco. You people are loco. Get a, no denied. You're changing the whole parable <laughs> you Americans come to Canada to to visit France denied we have an insane asylum here for all three of you, you go in there so so we passed we passed by very easily Así que pasamos muy even though i I was there to do a gathering in some city. Uh, The Holy Spirit just said, "Visit friends." Así que y, realmente lo que íbamos a hacer una reunión con amigos y, pero, sí, una, charla, una charla para de con amigos. Pero pues lo único que dijo el Espíritu Santo que dijéramos era, vamos a visitar amigos. Well, the second group of three uh, were coming; they, they were coming second. Así que eh, venían en, después que nosotros el segundo grupo de tres personas. And we had met a man in Seattle who was so excited to meet me and was so excited to, he wanted to travel along with me up to Canada to this gathering. So when the second three came to the Canadian border guard, the border guard asked them the same question. What is your purpose? For coming to Canada. ¿Cuál es su propósito de venir a Canadá? Y el hombre dijo: Estoy siguiendo a un líder del curso de milagros que se llama David Hoffmeister y va a un retiro que va a dar aquí en Canadá. Y en la superficie todo eso era verdad. Y en la superficie todo eso era real. Así que solo estaba diciendo lo que para él era obvio. Well, the guard said, what is a in <laughs> Pero los guardias canadienses le dicen, ¿qué es un curso de milagros? Was. Así que se los empezó a explicar con detalle lo que es el curso de milagros. So the Canadian Guard frowned and said, Who is this David Hofmeister? <laughs> <laughs> he said, Well, he was just here a minute ago. He, he got through. It. He must be up there somewhere ahead. <laughs> <laughs> so the Canadian Guard said, Okay, well, what is this retreat that you're going to? Why do you have to go to a retreat? With, y el guardia le dijo, Ok, Muy bien, pero ¿qué es este de qué es este retiro de, sobre este libro que acabas de mencionar? I thought you said it was a self-study book. Why are you following that man <laughs> somewhere up there? El guarda, el guarda le dijo, si es un eh, libro de autoestudio, entonces ¿por qué estás siguiendo al hombre ese que dices? And if this book is about inner peace, why do you have to go to a retreat? to find inner peace. So, a half an hour later, they made it through. <laughs> <laughs> <laughs> and I use this as an example that we are simply to listen and follow. Just like when Michelle reached in and she got Her eyeglasses case that was the same color as a passport. That was just following. And the Bible says, "With God, all things are possible." And la Biblia dice, Para Dios no hay Todo es In a course of miracles, Jesus says. Y en el curso de milagros, dice, If you will work miracles for me. Si haces milagros para mí, I will time and space for you. Yo voy a arreglar el tiempo y el espacio para ti, por ti. So Michelle's story was a very good example of Jesus arranging time and space. Así que el ejemplo de la experiencia de Michelle es muy muy bueno para demostrar sobre este arreglo del tiempo y el espacio. She was focusing on her lesson of the day. Estaba enfocándose en, la en su lección del día, do, que es todo lo que Jesús le pidió que hiciera. So y así arregló el tiempo y el espacio que era lo que se necesitaba para pasar el control, punto de control. Y luego arregló que el pasaporte regresara a ella. Now you can see how the ego would try to use these set of circumstances for guilt. Ahora también pueden ver cómo el ego puede utilizar todas estas circunstancias para la culpabilidad. Oh, you've lost your passport. Me perdiste el pasaporte. And try to make you guilty for that. Te trató de hacerte sentir culpable por eso. And try to generate fear about getting into the country. Y trató de generarte miedo de, de entrar al país, de la posibilidad de entrar al país. But Michelle did not listen to the ego. Pero Michelle no escuchó el ego. Y se convirtió en una lección muy poderosa de confianza. En una ocasión estaba uh, viajando por Ohio para ir a la costa este. With two friends, uh, Resta and Kathy. Con dos, am dos amigos, eh, Cresta y Kathy. We stopped, we had lunch at, at Wendy's, hamburgers. Paramos a, hacer a comer el almuerzo en Wendy's, unas hamburguesas. Y luego continuamos manejando y llegamos a una estación de gasolina. And so I went in to use baño, I came out and uh, Resta, Her face was very sad. A de She said I lost my whole purse. Says, es que my identification, my identity, all money, everything, credit cards, it's all gone. a mi And as I recall, it was this it was a, a green purse. Eh, era una bolsa color verde. So I said, well, let's stop. Let's pull the car to the side of the gas station and pray. And after we had prayed for about five minutes, um, Resta began laughing. She burst out laughing. Y de de oración, Resta a reír. And she said, Jesus appeared to me in my mind and he was wearing my green purse on his shoulder. Y dijo, Jesús se apareció en mi mente y traía colgando mi bolso verde. But she completely relaxed because that was a symbol of Jesus saying, I've got your purse, keep going, don't worry about it. Y simplemente se relajó porque era un símbolo diciéndole que donde Jesús le estaba diciendo que no te preocupes, yo tengo tu bolso, continúa, sigue adelante. And so Rasta was quite relieved, and I said uh, to her, hmm, what I got in prayer is that. You are to call your husband. Y después de eso, ya que nos relajamos todos, yo sentí, este, resta, háblale a tu esposo. And she said, I don't want to call my y me contestó, dijo, no, no quiero llamar a mi esposo. We're going a eh, estamos en un proceso de divorcio. He me that I lose Siempre me acusa de que <coughs> pierdo las cosas. <coughs> And I don't want to call him and tell him, I've lost my purse. Y no quiero llamarlo y decirle, Perdí mi bolsa. And so I said, oh, so you have resistance to that. Así que dije, ah, entonces tienes resistencia a eso. But I'm hearing from Jesus, you are to call your husband. So she called her husband and she told him everything así que le, le, le llamó a su esposo y le contó todo y continuamos eh, manejando a la costa este we that, durante todo ese viaje no necesitó su bolso por ninguna, en ninguna ocasión y cuando llegamos a Cincinnati ella fue a visitar a su y luego ya regresará a Cincinnati fue a visitar a su esposo y uh, su esposo le dijo Ah llamó una persona una mujer de Wendy's con eh, que venían tus datos en, en, el, en tu bolso en so she sent it back so it was waiting for her. When she got back home en su casa. and she looked at her wallet all the identification was there all the money everything was exactly as she had it when it was when it disappeared So in my life I've had many many stories like this It happens every day every week. En mi vida he tenido muchas muchas historias así pasa siempre cada semana, cada fin de semana. Really the, the moral Y really así que la moraleja de la historia es que si realmente sigues a Jesús, lo escuchas, sigues al Espíritu Santo, todo está arreglado. divine providence. Y yo lo llamo eso divina providencia. Porque el ego tratará de convencerte de lo contrario. El ego te dice: si sigues este camino tan loco, lo vas a, vas a lamentar en el futuro. Pero estas experiencias, como like Michelle shared, convince you that it's safe to follow. Pero estas historias, como la que compartió Michelle, es lo que te inspira a seguir. I would say even that you've shared that experience with me on, on Skype, and that that experience helped you even come across the ocean to this this event. Uh, Michelle le compartió esa historia por Skype y aún así ella vino aquí a este retiro. We are all like little children that have to be convinced of this new way todos somos como niños pequeños que tenemos que ser convencidos de seguir este nuevo camino porque contradice todos nuestros aprendizajes pasados que podemos simplemente resumirlos como miedo esto es todo para lo que la educación fue And oftentimes times we received this instruction from our parents and our siblings, y toda teachers. We go through primary school fear, grade school fear school. We go through junior high fear, high school fear school. University fear, fear school and then finally for me, a slow learner, graduate Gracias. fear school. Así que pasamos todas estas escuelas del miedo, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y luego para David la, uh, la escuela de graduados. Y Jesús le dijo que lástima que toda esta educación la tuviste que pasar, aprender, pero trabajaremos con esto. Empezaremos desde donde parece que estás y te llevaremos atrás. Back to the kingdom of heaven. De regreso al reino de los cielos. Where you are and where you donde <laughs> estás y donde morarás por siempre. Yeah. How we doing on time? Still going. We're still cooking. If I shared all the parables of Of houses, cars, planes, buses, boats, it would just go on for weeks and weeks. If I si compare all these parables about autobuses, aviones, boats, barcos, eh, bolsos, it will last semanas. Yeah. That's the, the fun of it is being convinced of your divine leisure. Lo divertido de todo este convencimiento de, de convencerte de tu eh, de este esparcimiento divino. Porque after all those years of de academia, parte uh, part of my mind was still concerned about the future. Eh, eh, en lo académico siempre estaba mi preocupación sobre el futuro. Y it was very helpful in my late 20s. Y fue de mucha ayuda que en mi, al final de mis años, en mis veintes, Jesús le dijo, a ver, vamos a poner esto claro, no necesitas una, una profesión en esta vida. Porque sí, típicamente en tus veintes siempre estás pensando en una profesión, en tu profesión de vida y sí ya tenía deudas y pues estaba preocupado por ellas and jesus said, yeah, i know you're afraid about this but y Jesús le dijo sí lo sé pero puedes tan siquiera dejar la idea de que tienes que tener una profesión para solventar esas deudas. Kind of, uh, progression. Porque una profesión es como un, es una, es una serie de trabajos que te llevan en una forma de, eh, de un camino hacia arriba. To make more and more money. Para, con la esperanza de hacer más, más y más dinero. So Jesus had to reason with me, and ask me to follow him and say, Can you trust me you won't have a career así que jesús razonó conmigo y me dijo puedes confiar en mí de no, ten, de no necesitar una profesión así que consecuentemente en mi vida todo ha sido en sentido con todo ha ido al, uh, para atrás en, al revés en la vida. I was living a very simple life with hardly ever any money in my bank account. And everything else that has come has come in an unusual way. For example, when I go to a conference or to do a, a big conference, they usually introduce me as an author por ejemplo cuando voy a alguna conferencia grande eh, generalmente me presentan como un autor pero eso es algo muy extraño para alguien que nunca ha escrito libros I just talk. yo solo hablo I just let the Holy talk me. yo solo le permito al Espíritu Santo hablar a través de mí And then all these other seem to just y así que todas estas otras cuestiones simplemente suceden Um, early on people started showing up with cassette recorders and recording the talks. And sometimes they would transcribe the talks. Y a veces las transcribían. And make a little booklet. Y hacían un pequeño libro. Or a website. O una, este, un sitio de internet. And all this has just continued on and on, but it's not been under my control. Y todo esto ha continuado, pero no ha estado bajo mi control. Thought, Nunca me he sentado y pensar, yo voy a escribir un libro. I just talk. Yo solo hablo. Y presiento que eh, va a haber más silencio, pero es la forma en que se va. Yeah. Yeah. So, So I, I've never really had a career. I just keep showing up. Yo solo me presentaba. And then people put these words together saying author and speaker and soy autor o simplemente un expositor. When I was growing up, I never had any idea of living in a community. No, eh, no tenía la menor idea de que iba a vivir en una comunidad. I watched television. Yo veía la televisión. Y veía, ¿como Lucio Ball? Eh, yo veía, ¿como Lucio Ball? I dream of Jeannie. Uh, y veía, I dream of Jeannie. I watched lots of cartoons. Veía muchas caricaturas. Many many TV shows. Muchos shows. None of those shows were about a community. Y ninguno era sobre una comunidad. I saw husbands and wives. Veía esposos y esposas. I saw boyfriends and girlfriends. Veía, eh, novios y novias. I saw families with children. Veía familias con sus hijos. I saw people going to work. Veía gente que iba a sus trabajos. I saw probably what most of you saw Yo veía when you grew up. I didn't see any TV shows about spiritual communities. Pero nunca vi shows sobre comunidades espirituales. In fact, it took many years before I saw a sitcom called Dharma and Greg. And Dharma was a tall, uh, blonde woman who seemed to be very into all kinds of spiritual ideas and practices. Y darme es una mujer alta eh, eh, blanca que tiene todos estos conceptos ideas espirituales. But mostly uh, she was just funny and easygoing and happy. Pero mayormente es que es muy graciosa, muy este muy muy graciosa y divertida y muy una persona muy sencilla. That's why I think the show was so successful in the United States because of her radiance, her her happiness. Por eso esta serie tuvo tanto éxito en Estados Unidos por su por, por lo, radi, por lo radiante que es. And her husband Greg was like a square. He was like at a regular job and all these conservative regular ideas. En y Greg es este personaje este cuadrado de, de tener un trabajo regular y de ideas regulares. And it made for a lively show. They were a lively couple because she was always getting him into yoga and All kinds of things. That back then, we're not uh, so, so era un, well known. Ella hace yoga. Yeah. yeah, but even Dharma and Greg, it was just a, they were a couple. Pero Greg son una, una they weren't a spiritual community; just a couple. No and I think if you went around, everybody in our community and you ask them, did you ever aspire to live in a spiritual community they would say no never aspired into that in their whole life. yo creo que si todos aquí los presentes vamos uno con uno y nos preguntamos alguna vez aspiraste a vivir en una comunidad espiritual vamos a responder no yeah. nunca there's nothing special about a spiritual community it's really just opening your heart uh, to love no hay nada de especial en vivir en una comunidad espiritual, es simplemente abrir tu corazón al amor. Es como todos estos eh, conceptos del pasado tuyo sobre el mundo y entregárselos al Espíritu Santo. Y decir, ok, tú arrange tiempo y espacio para mí ahora, porque no he hecho un muy buen trabajo. Okay, entonces tú, por favor, arregla para mí el tiempo y el espacio, porque yo no lo he hecho muy bien. Yo traté de arreglar el tiempo y el espacio, y lo único que obtuve fue un montón de agobios. Así que quizá ustedes puedan hacer un mejor trabajo entregándole eso al Espíritu Santo, para que Él arregle el tiempo y el espacio. Y eso es lo que eh, a lo que eh, se refiere. Nada más acepta lo que te es dado. Si haces ese trabajo interior y, y aclaras tu mente, then Así que todo eso vendrá, todo eso para a, apoyar a tu deseo de la felicidad. Es como cuando éramos pequeños y estábamos jugando. Sometimes we would play house. Jugábamos a la casita. And we would take chairs and furniture and make a little and maybe a, a Y agarríamos las muebles y sillas y un man, una sábana para hacer una casita. You notice when children play house they don't play mortgage. <laughs> Se dan cuenta que cuando los niños juegan a la casita no juegan a la que tienen este hipoteca. Would be a bummer if you're playing house with all the furniture and your parents come and say, "Oh, you've got to have a mortgage to get that house." <laughs> Imagínense lo que sería que de repente llegaran tus papás y te vieran y dijeran, "Oh, necesitas tener hipotecar tu casa o debes una de debes tu casa, debes pagar tu casa por tu casa." Would probably say, "Okay, give me a piece of paper and I'll pretend like I signed something." Y el, y el niño diría, ok, dame un pedazo de papel y vamos a pretender que te firmo algo. Said, no, no, years your working crazy jobs and professions doing things you don't even like. <laughs> Y los papás van a decir, no, tienes que dedicar los siguientes 30 años de tu vida a trabajar en distintos trabajos para poder pagarte tu, tu camino en la vida. Yes, sign your life away, then I'll let you play house firma tu vida entrega tu vida y después jugamos a la casita el niño va a decir no es demasiado complicado mejor me voy a jugar con mi perro through guilt fear pero observen cómo el ego quiere mantenernos eh, atorados a través de la deuda del miedo or no se necesita realmente mucho para experimentar el cielo el nirvana it likes lo divertido es que son parecían como son como fueran ideas eh, fantasías nada más ideas Heaven is actually real, and this world is the fantasy. When we play the ego's game of fear, we're desiring to be caught up into fantasies. Who can tell the difference between fantasies and what seems to be everyday experiences in this world? ¿Quién puede eh, decir la diferencia entre lo que son fantasías y las experiencias en el mundo? Example, Por ejemplo, este, este, ¿este cuarto es una fantasía? ¿O es realidad? Es una fantasía. Todas las imágenes del tiempo y el espacio son fantasías. De solían decirme solo Dios puede hacer un árbol, But a tree is a too. pero de hecho el árbol también es una fantasía. Así que regresemos al curso de milagros y permitirle a Jesús que defina una fantasía. Porque creo que Jesús puede ser el mejor para decirnos qué es una fantasía. Porque yo creo que Jesús es el indicado para decirnos lo que es una fantasía. Jesús dice, una fantasía es un intento, es el intento para hacer asociaciones falsas y obtener placer de ellas. Esa es la definición de Jesucristo sobre la fantasía to make false associations and obtain pleasure from them, hacer falsas asociaciones para obtener placer de ellas. and he does say all real pleasure comes from doing God's will. So instead of marking everything off as negative, we can say, Holy Spirit, Así que en lugar de decir que todo lo que nos rodea es negativo, mejor decir Espíritu Santo, use all the that the ego has made, por favor utiliza todas las fantasías que el ego ha creado so that I can learn to do God's will. para que yo pueda aprender a hacer la voluntad de Dios. So para que yo pueda vivir esa experiencia de que tu mundo y mi mundo es lo mismo. Porque la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo es la misma. Pero el des, la voluntad de Dios y la voluntad del ego son muy diferentes. And I would let go of this ego. Y dejaremos ir a este ego. Let, go that, go. <laughs> let go that ego. Ir ego. ir <laughs> ego. Es realmente precioso. Realmente es precioso.